Es una apartheid de vacunas, es una discriminación, es realmente vergonzoso. Se han firmado al menos 56 acuerdos bilaterales sobre vacunas que fragmentan el mercado, obligan a los países a competir y hacen subir los precios.